También aquí en San Francisco de Macorís por el fin de semana, eh, producto además también de, esta, de, de la temperatura, del calor que, está, que ha estado eh, sucediendo aquí en San Francisco de Macorís, eh, se dio una situación y es estos tediosos apagones que desde el viernes, sábado y domingo eh, se produjeron, <coughs> perdón, aquí en San Francisco de Macorís. y yo entiendo que nuestra gente de, de Norte, pues, debe, qué sé yo, ser un poquito más eh, condescendiente y tener una vocería aquí en el Norte. Darlo para para que, claro, para que la población se programe y sepa realmente, porque eh, nosotros entendíamos, y así lo entendemos todavía, que este, esta situación la, la hemos ido superando, ¿verdad?, eh, paso a paso, y yo creo que ya eh, eh, pensé que ya esto estaba superado, esto de los apagones. Entonces, yo no sé si esto es una intención de querer causarle ruido al gobierno, o no sé lo que busca, pero eh, yo puedo pensar, o usted puede pensar lo que usted le venga, verdad, lo que le, lo que le llegue a su mente, porque si no hay una orientación, si no hay una información de eh, que salga de manera oficial desde el de norte, que es la institución, la, la, la, la empresa que nos, que nos suministra a nosotros la energía, pues podemos pensar lo que querramos. Ahora, si hay una información que sale a través de los medios, bueno, el sábado de tal hora a tal hora, como se acostumbra hacer, vamos a hacer, vamos tal. a tener, vamos a dejar tal sector, no van a tener luz porque estamos dando el mantenimiento, o por lo que sea, pero que se oriente a la población. Entonces, no puede ser que duremos cuatro, cinco, seis horas, y cuidado sin más, sin luz, y que nadie pueda decir realmente a qué se debe el hecho de que no hayamos tenido energía eléctrica eh, muchas mucha, durante muchas horas y durante el fin de semana. Así que desde aquí yo entiendo que de Norte, reiterar la empresa verdad que nos suministra la servidora nuestra, la que nos permite que tengamos luz, pues eh, debe dar la orientación e informar a tiempo para que eh, la ciudadanía... Tra trasnochó media media población el, el de San Francisco el pasado madrugada del domingo... Que nos dio una pela de 4 de la mañana a 8. Porque yo, eh, hay, hay, hay, averías, que se producen averías que, que no están a la. Predecir, voluntad, que no se pueden predecir. Es correcto, perfecto. Eso puede pasar en cualquier eh, servicio eh, telefónico. Eh, ser, eh, cualquier servicio que podamos recibir. Pero lo que yo estoy. Eh, buscando y reclamando y pidiéndole pidiéndoles que se dé las orientaciones. ¿Cuál es la razón? Bueno, fue una, un espacio... Un, se dañó un, se dañó un cosas, transformador qué sé Una red. La, lo que sea, pero lo que estamos reclamando es que haya información, que sepa... eso Víctor, que, que en Samaná, en la provincia de Samaná, fue de 12 horas el apagón, porque fue en todo el Cibao, en varias provincias. Pero fue luego que nos enteramos y no sabemos tampoco si era verdad de que fue una planta o algo en Bonao que se dañó pero tampoco vimos a nadie reparándola. No estoy especulando, ¿verdad? Pero tampoco vimos a nadie reparando nada, pero estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Víctor, y es que Edenorte debe informarlo, ya sea antes, durante o después, por qué es el apagón, cuáles son los sectores afectados, porque también aquí en San Francisco los turnaron. Por ejemplo, el sector Chivo 101, que es la zona de, de la salida. El apagón primero fue en la tarde, de, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Luego fue en Chivo 100, 102, que fue de, de 9 de la, de la noche, me parece, a 2 de la mañana. Y pues luego de ahí volvió a, a, al sector, eh, al otro sector, de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Es decir, una tanda de apagones para San Francisco que fue... Yo podría decir que entre viernes, sábado y domingo a nosotros nos dieron pocas horas de luz. De manera que... Eh, está de más decírselo que los clientes de Denorte somos nosotros y nosotros como clientes somos los que tenemos que exigir. Lo malo ¿no es que no nos puede irse para otra compañía, no, porque es no, un monopolio pero con nada, está la está nuestro reclamo, que hay, deben fluir las orientaciones, las informaciones deben fluir para que la, los clientes tengamos esa información. Pero hablando de suspensión de servicios, también pasó la semana pasada, Víctor, en ese mismo orden, que la Telefónica Claro eh, tuvo problemas con, con sus redes también y se cayeron, eh, tuvieron averías durante el miércoles, y no funcionaba ni el servicio de internet, ni el servicio eh, de llamadas. Eh, de hecho, en, una, en un programa de radio y televisión, se comentaba la semana pasada, de que en el momento que le da este infarto a nuestro querido Johnny Ventura, se intentó llamar repetidas veces al 911, y no se pudo por la falta de servicio de la telefónica, claro. Y quizás se perdieron segundos, minutos importantes. Entonces, visto a esto de que no se lograban salir las llamadas, el chofer de Johnny sale con él a la clínica. Pero se perdieron minutos e instantes valiosos. Entonces, ahí está, Víctor, que, que también eso puede pasar en nuestros hospitales. Un apagón de luz puede afectar a una persona que esté en un quirófano, por ejemplo, y que se le vaya la luz pero y, y, pero y, y, si y lo mismo pero si si son averías que no se pueden predecir pero si se pueden predecir o, o anunciar si se anuncia si se informa que va a haber ese tipo de suspensión pues lo lógico es que ese tipo de casos eh, se no prevean se, se prevé, claro pero asumo tampoco que eso, si como alguna fue en la, en la madrugada no creo tampoco que se pueda predecir una una avería verdad en sí, pero las otras fueron en la tarde pero sí si, eh, no se puede prever pero después que suceden, al día siguiente, yo entiendo que se debe dar la información. No la tenemos dar la cara, la por lo menos. No la tenemos la información. Es decir, ok, lo que pasó fue esto y lo otro. En cuanto a la, a la suspensión de la telefónica, por lo menos, por lo menos, Immanuel, porque tú no. no sabes cómo tú te beneficia. después te pasan un mensajito diciendo sí, que sí. por la suspensión Me hay van a bondio. reembolsar, no sé qué Por, menos, sí, por sí, lo sí. menos, por lo menos. Eso es cierto. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. Emmanuel, en, en otro orden... Tú sabes que se continúa la evaluación de esta exigencia que se, que se mantiene en pie de lucha este diputado de eh, la Romana exigiendo la devolución del 30% de los fondos de eh, los trabajadores, los fondos de pensiones. Dos y meses fue que lo ¿verdad? Sale la información de que, este es un numerito interesante, ¿verdad?, donde dice, ¿sabe que hay? Las administradoras de los fondos de pensiones tienen eh, un monto de 698 mil 551 millones de pesos. Tienen las aseguradoras, las, las administradoras de fondos. AFP. Y el 30% de estos fondos pues, significaría eh, unos 200 mil millones de lo pesos. Que, lo, este, lo dato, que... este dato lo da eh, la directora o presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Eh, con el objetivo de alertar y seguir eh, como una muestra de que eh, se dé a conocer eh, la razón por la que ellos entienden. En el caso de que se pudiese disponer de algún porcentaje para devolvérselo a los trabajadores, no va a ser el 30%. Porque es mucho. De, Oh, estamos hablando de 200 mil millones de pesos, lo que podría afeitar de manera significativa. No, Víctor, pero déjame decirte un dato más importante que va más allá de ese porcentaje. Y es que el 90%, el 90% de los fondos vigentes de las AFP lo tiene prestado el Estado Dominicano. Ese es otro dato. O sea, que mm. están distribuidos en diferentes Ca áreas. Carteras, cartera raro, le llaman, de inversión. Uno lo tiene están, lo tiene el Banco Central, otro uh -huh. lo tienen... Hacienda. Eh, Hacienda, en fin, están distribuidos, estos 6, 6, 698 mil 550... Que tampoco es tan fácil oye, 6, sacarlo de oye, ahí, son 658.000 mil millones de pesos, porque también, hay, como digo una cosa, digo la otra, eso es correcto lo que están diciendo. Ese dinero no está líquido, disponible. No, no está invertido. Para si mañana esa comisión que está dándole seguimiento en la Cámara de Diputados, o evaluando las posibilidades o no de que se pueda devolver el 30% para que tomen en cuenta eso. Claro. Estamos hablando que son 200 mil millones de pesos. O sea, que en el caso de que se de que se tomara la decisión que sí, Entonces, hay que buscar esos recursos, porque claro. no, está, que no están ahí no eh, disponibles al momento. Entonces, tendría, estaríamos hablando de que el Estado Dominicano tendría que, como quien dice, pagarle la deuda a las AFP. Entonces, porque no, las AFP para que la gente lo entienda un poco me gustaría hablar de esos temas ahí con Ezequiel eh, sí, que sea, un saludo también. para Ezequiel ¿verdad? Sí. pero es que la, se compra deuda pública se le llama a, en, en, a estas inversiones tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda y eh, allí los fondos las administradoras de pensiones tienen inversiones es decir han comprado esa deuda pública con un alto interés de, de ganancia que gracias a eso esas esa ganancias también van a, al, al rendimiento de, eh, de los fondos de pensiones de los afiliados. Entonces, usted entra a su AFP, eh, tiene ahí un millón de pesos, pero ese millón de pesos usted no puede ir allá y decirle, démelo, no, porque no está líquido, no hay liquidez. Ese dinero está invertido en deuda pública, en acciones, en compañías, en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría, en su mayoría, en cerca del 90%, Está invertido en deuda pública nacional. Es decir, el Estado Dominicano cogió ese dinero prestado a las AFP y le paga intereses por ellos. Eh, eh, otro, otro dato interesante, y es que esta, esta lucha que ha asumido, que la ha hecho Del, este diputado Pedro Botello de La Romana. Parece ser que su intención. Desde el principio, él no está lejos de la verdad, ni lejos de que se pueda llegar a un acuerdo. Aunque no sea el 30%, eh, creo que va a, lo, va a lograr, en definitiva, un porcentaje. Eh, un porcentaje, tal vez significativo para que sea devuelto. Porque entiendo que de no haber tenido la razón, de no haber existido la más mínima posibilidad de que este, de que esto eh, pudiera proceder, yo entiendo que hace rato eso se hubiese sacado de la palestra pública. Lo callaran. Porque... Botello es diputado. Botello conoce y sabe lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, aparte de que en su momento se pudo interpretar de que Pedro Botello le pudo haber sacado centros beneficios a esta lucha, en términos políticos, y que hoy también se mantiene en la Cámara de Diputados siendo diputado, eh, no vamos a decir que, que no fue así. Pero parece ser que este reclamo y esta lucha que él está exigiendo en nombre de los trabajadores, ¿verdad? Eh, Parece que tienes razón claro, de ser. Pero claro. hay, que, hay que aclarar, Víctor, que la suspensión que le dio la Cámara de Diputados no es por la... No, no, que no. Fue porque él, para aclarar una serie de acciones... Amigos, porque las protestas que, que se dieron en la Cámara de Diputados, él promovió una serie de protestas, tanto fuera como dentro del hemiciclo, claro. lo que le faltó al respeto a la figura de diputado, pero sobre claro. todo al hemiciclo. Y la comisión evaluadora... De disciplina tomó esa decisión. Esa acción, eso, sí. eso no tiene nada que ver eh, con, con el trabajo y les reclamo que él mantiene en pro de que se le devuelva un porcentaje, en este caso el 30%, a los trabajadores eh, eh, de los fondos que tienen en la AFP. Esa, esa suspensión es otra cosa por, por disciplina, por qué sé yo, por todo ese tipo de cosas. Porque pero, le faltó a la investidura, vamos a llamarle sí, así. respeto que, no que, no, eh, que no deja de tener razón la comisión de disciplina claro, porque... Claro.